¿Cuál es la relación entre un compromiso ambiental, un compromiso ecológico y un camino espiritual? ¿Qué puede ofrecer a un ambientalista el tener una práctica espiritual activa? ¿Y eh, en qué sentido... Eh, alguien que está comprometido con un camino espiritual y sobre todo el budismo, eh, alguien que está caminando el camino de bodhisattva en particular, eh, porque tiene que tener un compromiso ecológico. Y hasta ahora eh, hemos estado eh, mirando la fuente de los problemas que son las actitudes eh, la sensación de carencia, la idea de lo que somos y nuestra relación con el ambiente, con los demás seres. No hemos estado hablando eh, de las fuerzas eh, gigantescas institucionales que forman parte de esta dinámica que ha resultado en tanta destrucción ambiental. Y es um, precisamente porque estamos peleando contra uh, estructuras, um, instituciones gubernamentales, sistemas económicas, um, uh, dinámicas o conductas basadas en eh, la reproducción de patrones de conducta y de, de consumo. Es Precisamente por qué estamos sujetos a tantas fuerzas institucionales que necesitamos encontrar dentro de nosotros eh, la base para ir contra todo esto. Y una pregunta que nos podemos preguntar o algo que podemos observar es que cada generación de jóvenes quiere cambiar el mundo. Cada generación ve la locura que han heredado de generaciones anteriores, ven la injusticia, ven los problemas y quiere cambiar el mundo. Y desafortunadamente cuando nos miramos a los 30 años después de todo esto, no, ya tenemos hipotecas nos casamos, hay que proveer para la familia, se necesita trabajo para tener un empleo estable, se necesita agradar los jefes ¿no? y la como la presión familiar y social burlándose de nosotros si no estamos en esto, si no tenemos éxito eh, por todas estas, eh, estos pequeños pasos ya este corriente que tanto queríamos desviar en otra dirección, esta corriente, corriente nos agarra y ya estamos en esto. ¿no? Y lo que nos engancha al inicio puede ser el, el amor por los hijos o el amor por la pare, pareja o lo necesitar tener un ingreso para hacer el labor justo que queríamos hacer. Pero precisamente por esta misma interdependencia que nosotros Estamos afectados, impactados por otros, y a la misma vez impactamos a otros. Pero la que los otros que nos están impactando son muchos, y las instituciones, las estructuras en cual eh, movemos, nos están continuamente de tra tratando de canalizar en cierta dirección, terminamos viendo con el corriente. Y no es cosa de una generación. Es cosa, ¿no? Y es así que la, los, las estructuras eh, se reproducen a pesar de tener muchas personas distintas en diferentes momentos queriendo cambiar. Y cuando, cuando vemos esta, cuando nos encontramos como jalados por el corriente y estamos yendo en este, en este arroyo, como inundado con agua que nos jala y jala y jala lo que necesitamos para parar ¿no? Y de no estar jalados, necesitamos tocar fondo. No necesitamos tocar una algo firme, no una piedra o tocar el fondo. Y ahí pisarnos y tener lo, los pies firmemente plantados y poder subirnos y mirar en todas direcciones y ver dónde estamos ¿Mm? y a dónde queremos realmente ir ¿Mm? y, y el poder de la conciencia es tal que cuando nos concientizamos de lo que está sucediendo estamos en una posición de cambiar y cuando seguimos con este corriente no y aun si queremos eh, no participar en este momento y entramos en corriente con nuestros principios pensando que yo voy a desviar la dirección de este río para que fluya en otra dirección. Eh, la, eh, la tendencia es de menospreciar el poder de estas instituciones. Y los eh, distintos elementos que nos pueden ayudar en Encontrar la fuerza interna de ir contra esta corriente, son fuerzas eh, que encontramos dentro de nosotros. De dejar de eh, permitir que otros nos dicen qué necesitamos para estar bien. Dejar de permitir que otros nos dictan cómo vamos a vivir. Cuáles son los recursos materiales que necesitamos para estar bien y para ser felices. Y las al alternativas a este, uh, a este como armadura, no esta estructura de armamento que está combatiendo contra los valores ecológicos que tenemos, um, requieren una uh, una firmeza y una una ancla muy muy Uh, profunda y la, cuando estamos pensando que al concientizarnos de, de lo que realmente sucede lo que encontramos es que vivimos y existimos profundamente interconectados con el medio ambiente y con, con todos los demás seres cuando esto es lo que vemos en este momento entonces, tenemos eh, la tarea de realinear nuestras relaciones. Y parte de la herencia que tenemos de las instituciones sociales, gubernamentales, o económicas ahora, es de estar continuamente cortando esta, como ciegándonos o ocultando los vínculos que tenemos. Y cuando nos despertamos y vemos que no nos podemos separar de la sociedad, ¿no? podemos vivir en manera que la sociedad no acepta, pero de totalmente aislarnos de la sociedad es extremadamente difícil, ¿no? aun si queremos hacerlo, ¿no? y ¿no? hay formas de ambientalismo de, donde sí, nada más salir de todo eso y vivir de manera que al menos, por lo menos en tu esquina del, del mundo no estás envenenando y intoxicando y participando en esto. Pero si queremos reparar el daño anterior necesitamos algo más. Y cuando, cuando empezamos a pensar cómo, cómo hago yo para no quedar sometido, de no estar sujeto o vulnerable a las fuerzas que me jalan en esta dirección. Cómo hago yo eh, para no perder de la vista el bienestar eh, de otros, aun cuando me superan mis problemas, cómo siempre mantener eh, este compromiso. ¿No? Y pensando en lo muy largo que es este camino y va a ser este camino de de corregir todo el daño, de cambiar toda esta dinámica. Necesitamos algo que nos sostiene muy largo tiempo. Y necesitamos nosotros mismos cambiar las, las actitudes que son complici, cómplices. cómplices. Son cómplices en estas dinámicas. Requiremos una Necesitamos una reestructuración interna las mismas dinámicas insaludables de carencia, codicia y consumo que identificamos están dentro de nosotros. Así que el trabajo está aquí para poder hacer simultáneamente o después este trabajo externo. O sea, si nosotros como, si tenemos dentro de nosotros como pedazos de, de, de metal, que hay dos imanes aquí y tú quieres alinearte en otra dirección pero estás en la presencia de estos dos imanes, tú vas a tener que reestructurar tu campo electromagnético interno para no estar jalados en, en ambas direcciones y esto requiere trabajo interno. También un camino espiritual, si miramos como sociológicamente o en el estudio de la psicología de las experiencias religiosas. Lo que la sociología de la religión, eh, las investigaciones indican es que una experiencia religiosa eh, consta en una sensación de eh, en lo cual la sensación de ser un yo aparte se disuelve y se hunde en el sentido de estar conectado con otros. ¿Sí? Que no se, uno se siente totalmente conectado ¿Sí? en un sentido muy profundo. Que la sensación de un yo y otro desaparece. Y que la... Eh, la, esta, esta división o separación desaparece. ¿Está claro que estoy tratando de despedirse? Uh -huh. Y en estas, eh, en estas experiencias eh, es una experiencia básicamente no dual, en que te sientes unido, te sientes en comunión. Eh, es una experiencia más allá de palabras, es una experiencia más allá de una descripción que se puede no escribir en un reporte. Y por lo tanto, si tratamos de describirlo e identificarlo en palabras, está sujeto a alguna alteración. Para describirlo en palabras ya no puedes exactamente captarlo. Y además, ya que, que es una experiencia no conceptual, eh, cómo nosotros entendemos qué nos sucedió depende de la doctrina o de, de la ideología que tenemos. ¿no? Si, es, si vives en una, una cultura chamánica, shaman, cuando tienes esta experiencia, eh, la manera de interpretarlo va a ser que no identificaste tu guía o conectaste con un animal, el espíritu de un animal y te uniste, uni, uniste con esto. O habrá otras en diferentes culturas y, y modelos de chamanismo, habrá otros. ¿No? En el chamanismo tibetano, otro. En tradiciones teístas, la descripción es que te... te, te te, te, te conectaste con el Dios, ¿no? que te comun, comunicaste, tuviste una comunión profunda con, con tu poder superior. ¿Sí? Eh, ya que el budismo es un camino humanista, eh, la manera de describir esta sensación eh, es, eh, es un poquito otro. Eh, la, lo que podemos decir que uno experimenta en este momento es eh, simplemente morraste en la realidad del hecho de que estás conectado. Somos conectados, no somos separables. Y en estos momentos cuando experimentamos esta sensación de conexión perfecta, nada más estás eh, has eh, dejado soltar todo lo que nos impide demorar en esta realidad y te alineaste completamente con esta realidad. La experiencia afectuosa que vivimos en este momento es el gozo eh, del amor. Y las emociones, los estados emocionales de amor y compasión eh, son estados dentro de nuestro alcance que conformen con esto, porque reconocen, afirman y honran las conexiones profundas entre nosotros y otros. Y ya que eh, si miramos las experiencias que hemos tenido de amor profundo, es precisamente esto, la sensación de estar aparte desaparece. Y es como hundirnos el uno en el otro. Y si queremos actuar y basar nuestra vida en una visión o compromiso ecológico, nos estamos basando en un compromiso de vivir las conexiones, de honrar la conexión, de honrar eh, la presencia de la naturaleza en nosotros y de honrar la naturaleza. ¿No? Es, un, es otra manera de, de describir lo que estamos tratando de hacer cuando estamos cuidando el medio ambiente. Desde esta perspectiva budista, cuando reconocemos los, eh, los vínculos eh, que son tan profundos que no hay dos cosas que están vinculadas con una un tercer elemento sino somos así vinculados disueltos formamos parte del uno del otro ¿no? las nubes el agua los ríos, todo forma parte de lo que somos y cuando tenemos esta actitud o esta visión, o esta orientación, eh, cuando cuidamos al medio ambiente, cuando cuidamos a la naturaleza, eh, sabemos que somos cuidando una parte de nosotros mismos. Y como cuando cuidamos a otras personas en proyectos eh, sociales, estamos cuidando una parte de lo que somos. Si cuidamos animales, estamos cuidando un elemento de nuestro propio ser. Y cuando esta es la base para nuestro ambientalismo, nuestro activismo, nuestro animalismo, cualquier conducta que hacemos, eh, esta actividad forma parte de la reestructuración de esta, este planteamiento enfermo del autocentrismo, del individualismo de, de la codicia, de la competencia, etc. Y cuando eh, tenemos esta... Eh, cuando, cuando aplicamos esta actitud en el ámbito ecológico eh, lo, la manera de vivir esta perspectiva es que no sentimos que somos defensoras, defensores de la naturaleza. Somos la naturaleza, defendiéndose. Y así eh, la motivación es muy estable. Estamos tratando de sanarnos a nosotros mismos. Y no vamos a parar hasta que estemos san estamos sanos. A la misma vez, esta naturaleza que somos, que estamos tratando de cuidarnos, defendernos, frente a quién nos estamos tratando de defender, frente a nosotros mismos. Y en este planteamiento, el odio es absurdo, es, no tiene espacio. Cometemos errores, estamos eh, sufriendo por los errores. No queremos desperdiciar energía en no señalar con el dedo y culparnos, sino queremos sanar, queremos, queremos, queremos aliviar el dolor que estamos sintiendo. Y esta cuando es esta motivación... Eh, de quera, querer eh, cuidar eh, a partes de lo que somos. Eh, la motivación es amor. Es el amor eh, de una madre que siente que el hijo es parte de lo que es y lo quiere cuidar. Y aquí, eh, cuando pensamos en un, una vida comprometida, con eh, la ecología, una vida eh, con, con compromiso ambiental o ecológico, eh, estamos hablando de una vida eh, arraigada en el amor. Y si, si dejamos o permitimos que el odio eh, sea o la agresión o eh, la aversión sea lo que nos motiva, no estamos honrando los vínculos. Y además es como parte de lo que somos estamos rechazando. Y es exactamente este mismo planteamiento que estamos tratando de corregir, ¿no? de negar partes de lo que somos rechazando o maltratando, que es básicamente lo que su ha sucedido y eh, creado esta destrucción ambiental. Y para mí sería realmente importante que cuando estamos eh, viviendo este compromiso ecológico, que aprendemos de lo que ha sucedido en otros movimientos eh, de feminismo, la, los movimientos izquierdistas, eh, de ver el efecto en las personas, de estar enojados. Y, y movidos por cólera, por ira uh, contra los aquellos que nos ha costado terrible. Y no no eh, se llega a un cierto punto en que ya no quieres estar en esto porque es, no uno está enojado todo el tiempo. ¿no? Y aun cuando llegamos a tener resultados en las acciones que buscamos, muchas veces Nada más estamos reproduciendo esta misma eh, estructura de nosotros contra ellos, ¿no? de querer eliminar ¿no? el enemigo en vez de sanar, cuidarlo, entendiendo que este, este planeta está compartido, todos lo compartimos, ¿no? y si excluimos de la solución partes de los que somos residentes de este planeta, no hemos cuidado bien el planeta ni la sociedad. Y cuando empezamos eh, a introspeccionar y ver dónde estamos nosotros mismos, qué es la motivación para lo que estamos haciendo, cuáles son las actitudes que nos dejan vulnerables a manipulación por mercadotecnia, por presión familiar, por lo, el prestigio, por el, el deseo, ¿Qué, es, ¿qué hay dentro de nosotros por la competencia? ¿Qué hay dentro de nosotros que necesitamos como cambiar la, ¿no? la, el campo electromagnético para no estar jalados y de no desgastarnos eh, en frustración? Una vez hemos identificado esto, eh, un desafío grande que tenemos es que la parte de la visión judeo-cristiana que hemos internalizado eh, también eh, pone en duda si nuestra naturaleza es eh, buena o no. Y tenemos eh, muchos, hemos internalizado una autoimagen eh, como mala como pecador, como sucia en realidad y no es la única interpretación de, eh, de los textos y la filosofía eh, judeo-cristiana pero es, es una que se encuentra eh, eh, con frecuencia y eh, nos, ha, eh, nos ha dejado con una, eh, una disponibilidad de no querer mirar demasiado adentro, preferir mirar hacia afuera porque sospechamos que lo que hay aquí no es tan nutritivo, no es tan bonito, sospechamos que si abrimos esta caja va a ser la caja de Pandora y todo tipo de sucio va a salir pero qué tal si esta, este cofre que tenemos es un cofre de tesoro y nunca lo abrimos. Lo que el Budismo, el Buda nos dice es que ya que eh, la realidad que forma nuestra realidad, la realidad en la que vivimos, la realidad de todo, es precisamente esta interdependencia. Si nosotros nos abrimos a esta realidad, si vemos cuál es nuestra manera de morar en la realidad, es precisamente amor y compasión. Afirmando, abrazando estos vínculos, esta interdependencia. interdependencia. Lo que implica que si dejamos de estar agarrando a estas construcciones que son construcciones colectivas de las ideas de lo que somos como independientes y individuos, si dejamos de estar eh, eh, creyendo eh, la, es toda esta visión autocentrada y simplemente nos abrimos a la realidad lo que encontramos es que nuestra naturaleza Naturaleza, no es este artificial, la naturaleza es de ser compasivo y bondadoso y amoroso. Y con esta orientación, si, si, si nos atrevemos a no creer porque va mucho contra nuestro corriente, de abrirnos a esta posibilidad, donde podemos empezar es de, de, de ver que tengo este potencial. A lo mejor no lo he vivido, pero es un potencial que tengo. Y quiero nutrir, quiero explorar, quiero ver cómo sería vivir de acuerdo con esto. Y eh, lo que en el budismo, lo que eh, nos motiva en esta exploración eh, es como doble. De un lado, reconocemos que toda, toda esta vida eh, de carencia, de codicia, de consumo, de competencia, de celos, de agresión, eh, de, eh, de frustración, eh, todo esto no es felicidad. Estamos perturbados y, y, y estamos sufriendo. Estamos frustrados, ansiosos, ¿no? y no, no tenemos la felicidad que buscamos, nosotros. Y cuando esta es la dinámica, tampoco estamos beneficiando a otros. Y hay una, eh, una meta doble, que es nuestro propio bienestar y felicidad, y a la misma vez el bienestar y la felicidad de todos los demás seres. Y cuando llegamos al epicentro de esta realidad de la interdependencia, vemos que nuestro bienestar y el bienestar de otros tienen que eh, surgir simultáneo. Si tenemos un planteamiento donde mi bienestar va a venir al costo de otros, es imposible que va a ser un bienestar auténtico ni sustentable ni algo que, que va a aportar felicidad porque estamos otra vez peleando con la realidad básica y cuando, cuando nace eh, esta motivación doble de yo sí querer ser feliz, querer estar bien pero querer aportar a un mejor mundo querer ser un eleme elemento de cambio positivo para los demás cuando logramos reajustar dentro de nosotros la motivación, las actitudes, la orientación, estos dos van juntos y nos vamos sanando a la confusión que nosotros tenemos, la infelicidad, la frustración, mientras vamos sanando la tierra. Trans nos transformamos y sanamos a los demás simultáneamente. Y cuando es la búsqueda de nuestra propia felicidad que forma parte de la, eh, nuestra búsqueda para justicia social, ambiental, alimentaria, etc., cuando estos dos van juntos estamos ahora eh, arraigándolos en una fuente inagotable y por lo tanto obviamente auto autosustentable. Eh, tenemos una fuente de motivación, de energía eh, continua, ¿no? inagotable. Y eh, la, eh, tener una motivación para este trabajo que es autorrefrescante, autorrenovable, eh, obviamente es importante porque va a ser un trabajo de mucho tiempo. revertir o eh, eh, restaurar un, uh, un estado de armonía en el ecosistema, eh, descontaminar todo lo que hemos contaminado, eh, cambiar las dinámicas eh, de consumo descontrolado, es, va a ser, nos va a tomar un tiempo. Y para poder mantener nuestra determinación hasta, hasta el fin, necesitamos una motivación de muy largo alcance. Y cuando estamos hablando del bienestar de todos los seres y su hogar, eh, esto es una motivación eh, totalmente, um, totalmente largo alcance y también eh, absolutamente todo inclusivo. Incluimos los animales, incluimos todo. Y tenemos que incluir todo porque todo es parte de lo que somos. Y nosotros igual formamos parte de todo lo demás. Y cuando, eh, cuando identificamos que queremos hacer Queremos encontrar una base dentro de nosotros para dejar de estar jalado por el, el corriente. Y queremos, queremos basarnos en algo firme. Y reconocemos, una vez lo hayamos hecho, reconocemos que hay cosas que hay que reestructurar. Para nosotros realmente ser un elemento tan firme que podemos jalar a otros de este corriente. ¿No? Para esto necesitamos una base muy firme dentro de nosotros y necesitamos la habilidad de saber, saber cómo eh, encontrar esta base y ayudar a otros a encontrar esta base e inspirarlos a hacerlo y juntarnos y hacer el trabajo colectivo que hay que hacer. ¿No? Para esto, en el budismo, tenemos un programa de entrenamiento muy estructurado y particular. Se llama el camino del bodhisattva. Y es un camino en que nosotros estamos buscando esta tierra firme para poner nuestros pies, para poder tener la fuerza para sacar otros de este río, ¿no? para tener esta firmeza, y para saber dónde está esta tierra para que ellos también encuentren su tierra, su tierra firme. Y así más manos se juntan a la obra y finalmente todos vamos a salir de esta locura. Y en, el, en este programa en particular, el primer paso es de generar esta motivación, ¿no? de reconocer que eh, la la felicidad y la justicia ambiental es un proyecto colectivo, que yo tengo que hacerlo y necesito que todos los demás finalmente se juntan, ¿no? y que obviamente no todos al inicio, pero ¿no? uno por uno vamos juntando manos, juntando manos hasta ser suficiente que ya el río se ha desviado y va en una dirección saludable. Eh, con esta motivación de muy largo alcance, de querer nosotros trabajar por el bien de todos los seres y su hogar. Y cuidar el hogar colectivo de todos los seres es parte de cuidar a todos los seres. Esto es como el compromiso ecológico forma parte natural del camino de bodhisattva. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir que estamos trabajando por el bien de todos los seres mientras estamos continuamente envenenando su hogar? ¿Sí? Y cuando pensamos en todos los seres que vamos a estar viviendo generación tras generación en este mundo, esto, ¿no? la cantidad de seres que estaremos cuidando, no solo en este momento, es también para generaciones futuras. Y ya que en el budismo se enseña eh, que después de esta vida, la conciencia sigue con otro cuerpo. O sea, creemos en el renacimiento. Eh, entonces, estas generaciones futuras, ¿quiénes son? Somos nosotros <ríe> también. Y así, el cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a otros no es separable y con esta orientación el primer eh, campo de entrenamiento que, que decimos esta es la frente que yo voy a abrir es el entrenamiento en la generosidad en el dar y es una, es una un entrenamiento que contrarresta directamente esta codicia esta carencia donde eh, sentimos que dentro de nosotros somos pobres y la mentalidad que subyace la carencia, la codicia, el consumo es la mentalidad pobre de una persona cariente, pobre no es eh, no es una medida externa no es una, no se refiere a una pobreza física es una sen sensación de pobreza mental que gente con más dinero que nadie puede sentir y siente. Por esto no está satisfecho con lo que tiene, no tiene suficiente, necesita más. Esta mentalidad de, de carecer se contrarresta directamente cuando cultivamos una práctica consciente de dar, de estar atentos a lo que otros pueden recibir de nosotros, pueden necesitar y vamos buscando cómo dar. La orientación es que yo soy una persona que potencialmente tengo algo que dar. Y no que soy alguien que necesita recibir y de quién puedo sacar qué, sino a quién puedo dar qué. Y la actitud se expresa en un verso de Shantideva donde está diciendo como Básicamente lo que dice es... Um, uh, si lo doy a otros, ¿qué yo voy a tener que comer? ¿Mm? ¿Mm? Si me lo como, ¿qué voy a tener que ofrecer? No, no es así el verso, pero esto es el espíritu. ¿Mm? Que si, si yo lo consumo y uso, no voy a tener nada que ofrecer a mis invitados. Y parte de la... Um, uno en los votos de bodhisattva que tomamos uno, una de las líneas uh, describe que todos los seres son nuestros invitados a una gran fiesta y cuando estás organizando una fiesta limpias tu casa aseguras que el hogar va a ser muy, uh, muy hermoso, amplio, limpio propicio para invitar a todos los seres a venir y convivir contigo. Y esta actitud de que nos entrenamos en ver a todos los seres como nuestros invitados incluye crear el espacio para invitarles. Y cuando nos entrenamos en la generosidad, eh, en el budismo, eh, eh, usamos, podemos usar eh, la tierra como inspiración, como un modelo de una generosidad, generosidad excepcional. En la tierra eh, no nos pregunta ¿y para qué tú lo vas a usar? sino si no ofrece, otorga. ¿No? no pregunta a esta persona consume drogas, yo no le voy a dar de comer. No discrimina, da incondicionalmente a todos, y da, y da, y da. Los árboles, el Buda dijo una vez, um, como ya observamos, tiene, el Buda tenía esta conexión eh, con los árboles, ¿no? Una vez dijo, estaba hablando de lo eh, maravilloso, de, de la maravilla que es un árbol. Y estaba diciendo que un árbol ofrece sombra incluso a la persona que viene a cortar. Este es un Generosidad increíble. El siguiente campo de entrenamiento: eh, una vez hemos trabajado mucho esta orientación de querer dar, una disponibilidad de dar. Y la generosidad no depende de los recursos materiales, es la actitud que quieres dar. Y si no tienes recursos materiales, das sonrisas das tiempo, das corazón, das calidez, das, ¿no? das tu compañía. ¿no? Luego enfocamos en el campo de la ética. ¿no? Y la ética es algo que está presente desde el inicio, pero un, te, damos un enfoque particular y la, eh, la, eh, la, el motivo que tenemos para generosidad es de ofrecer a todos, estamos ofreciendo a todos. En la ética, eh, esta palabra ética a veces como eh, ética son los deberes, las obligaciones, ¿no? alguien te viene y te habla, ah, tú no debes de hacer esto y das mandamientos o indicaciones o, o castigos, ¿no? mientras en la visión budista la ofrenda, la práctica de ética es también una ofrenda que haces a otros y estás ofreciendo eh, seguridad estás ofreciendo la confianza de que cuando se te acercan no les vas a dañar. Y cuando practicamos eh, ética, eh, esto, estos conceptos de bueno, bueno, malo, eh, como si fueran inherente, como esto es inherentemente bueno, inherentemente malo, eh, la ética budista toma en cuenta siempre el contexto y el contexto lo que hace que algo sea bueno o sea malo eh, y podemos decir que acciones son buenas o malas, ¿por qué? Porque están beneficiando o dañando, no que en sí es feo y sucio y mal, sino es dañido, no es benéfico y por esto no queremos dañar si queremos beneficiar sobre todo entendiendo que cuando beneficiamos a otros estamos beneficiándonos a nosotros mismos y cuando dañamos a otros nos estamos lastimando simultáneamente esta reintegración de uno y otro forma la base para este entrenamiento y en la eh, en las enseñanzas budistas la ética eh, se, es, no está tanto conectado con árboles y tierras sino con el viento. Y los textos budistas describe que una persona ética eh, eh, está ofreciendo una fragancia que va con el viento, que el viento lleva. ¿Sí? Y es manera de describir eh, la eh, el hecho de que estás teniendo un impacto en otros, un impacto positivo eh, sin gestos obvios o sin, eh, eh, sin necesariamente eh, como estar de manera burda eh, contactando con ellos. Si tú estás viviendo una vida ética, en tu alrededor no hay daño. Y la gente que se te acerca lo no percibe cuando es una ética realmente intachable. Y la ética intachable quiere decir que tú has tomado esta decisión y vives de acuerdo de esta decisión de no dañar. La ética también... La manera de describir los sistemas morales en el budismo es de abandonar y adoptar. Y aquí se refiere a ver el sistema de causalidad, de ver qué yo necesito adoptar para beneficiar y no dañar. qué necesito abandonar para ser la persona que quiero ser o crear el mundo que quiero crear. Y aquí el, la, la clave en la ética budista es que tiene que ser todo inclusivo. Que esta, este sistema moral no podemos solo aplicar a los que nos gustan o los con quien reconocemos un vínculo y descartar los animales. O nos gustan los pájaros y no nos gustan los gatos. Así que cuidamos a ellos y no nos importa qué hace con otros sino eh, el sistema incluye todo. No queremos dañar a nadie, a ningún ser, ni a la tierra. Eh, después de ética, practicamos paciencia. La paciencia es una forma de fortaleza. La analogía que se puede usar también es la tierra, eh, que no quiere decir que... Um, paciencia no quiere decir que invitamos que nos sigan lastimando sino que somos muy muy firmes ¿sí? y no nos derrumbamos ¿sí? la paciencia podemos comparar con la ecuanimidad es una ecuanimidad interna que sabe mantener su punto de equilibrio no importa qué sucede en el alrededor después tenemos esfuerzo gozoso esfuerzo gozoso podemos comparar con el agua que agua cuando quiere llegar a su meta cuando cuando hay agua aquí no en un lago no para no descansa hasta llegar a su meta ¿no? y si encuentra un obstáculo ¿no? va a encontrar su manera va de este lado, va del otro si nada sucede entra en el tier pero de alguna manera no se permite obstaculizar y el esfuerzo gozoso la determinación entusiasta eh, hace que incluso los enorm las enormes piedras eh, no se, um, no se pueden defender frente al agua. Por lo suave que parece el agua más flexible es, menos esta piedra se va a po poder defender. Por la erosión, el agua puede moldear una piedra. ¿no? En las playas, esta ar arena tan bonita, esto era la piedra. Que el agua dijo, no, yo sé quién soy. ¿No? Y el esfuerzo gozoso es así. No importa cómo es el obstáculo, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos hasta encontrar la meta. ¿No? Y eh, los eh, siguientes campos de entrenamiento, hay muchos, eh, muchas, el, el camino bodhisattva eh, ofrece estos como campos de actividad que son a la misma vez eh, eh, sistemas de entrenarlas y son cualidades que estamos tratando de cultivar con eh, las herramientas para cultivarlas. Y a la misma vez implican una actividad que corresponde a la cualidad, como generosidad, como esfuerzo gozoso también tenemos conciencia, sabiduría, y, y muchos otros. Eh, lo, creo que lo importante eh, es simplemente de reconocer que una vez decidimos que yo sí quiero eh, aprender a, a alinearme con la bondad de la naturaleza que hay por todos lados, pero que hemos estado bloqueando, una vez decidimos que queremos reorientarnos dentro de esto no estamos como dejados solos y como lo hago hay un cómo y es muy estructurado y esta este plan de trabajo incluye también esta visión de cómo va a ser al final y la la visión eh, que recibimos eh, de las enseñanzas del Buda es una visión distinta de lo que nosotros mismos somos. Eh, nos abre la libertad de definirnos como queremos definir, de nosotros decidir conscientemente cómo quiero ser cómo quiero vivir y entender que cómo nosotros somos y cómo nosotros vi vivimos es íntimamente conectado, no se puede separar. Cómo nos relacionamos con otros, cómo interactuamos con nosotros, esto forma parte de lo que somos, nos formamos con las acciones. Y por lo tanto es un, eh, es un programa de transformación personal que es implícitamente una formación social. Es implícitamente una forma de acción social. Porque estamos, cambiamos nuestra, nuestra participación ciudadana, cambiamos nuestra conducta ecológica, cambiamos nuestro consumo, cambiamos nuestras relaciones mientras nos estamos cambiando. Y es un camino que se vive en todos los ámbitos de la vida. Y si apartamos esferas de nuestra vida, donde todo, toda la práctica, esta práctica espiritual, no es relevante, entonces no va a tener el efecto completo. Y si realmente estamos haciendo este trabajo, eventualmente todo lo que hacemos forma parte de esto. Y una de las orientaciones eh, en el budismo es de permitir que todo sea para nosotros una enseñanza ¿Sí? que la naturaleza nos puede dar enseñanzas continuas los árboles, mira los árboles y tienes la enseñanza más hermosa de la generosidad de la, um, de la ecuanimidad, de la, del amor a, o incondicional que quieres encontrar ¿Sí? todo todos los sonidos pueden ser enseñanzas para nosotros si tenemos esta orientación. La tierra nos puede eh, enseñar más sobre el amor y el dar incondicional que cualquier, cualquier otro libro. Y para vivir este elemento durante esta semana, quizás la tarea sería de tú identificar ¿Qué en tu medio ambiente, qué en tu entorno puede ser, puede mostrarte una cualidad que te gustaría cultivar? O una enseñanza, una sabiduría que te gustaría realmente saber vivir. ¿Qué puedes eh, cuando miras las nubes ¿no? y ves que la nube pasa por el cielo pero no mancha el cielo? ¿Qué es que esto te puede enseñar sobre, por ejemplo, tu propia naturaleza? ¿No? Miras un río y sacas tú tus propias enseñanzas. ¿No? Y nosotros también podemos estar buscando maneras durante el tiempo que nos queda, durante la semana o hasta la siguiente vez que nos vemos aquí eh, podemos estar tratando de ver cómo puedo vivir y cómo cambiaría mi conducta en este momento si podría realmente reconocer que todo esto, todo que veo forma parte de lo que soy y yo soy parte de todo esto para ir eh, arraigando nuestro compromiso ecológico en esta conciencia que somos la naturaleza defendiéndose ¿no? y defendiéndose frente a nosotros mismos. Y si identificas algo que hay que cambiar o debe cambiar, entonces lo cambias. ¿no? Y creo que me gustaría terminar o dejarles solo con un verso que es un verso que se encuentra en un texto, un discurso del Buda, se llama la, es parte de un texto más grande, esta parte se llama La Reina de las Aspiraciones. Y hay un verso que dice, Al igual que medicina, comida, ropa y demás, y al igual que la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, pueda ser yo el soporte de vida de todos los seres. Y lo podemos simplemente guardar en el corazón como una manera de imaginar eh, que somos, nosotros somos el agua, el aire, la tierra, el espacio, el viento, el fuego. Y de, cuando vemos estos elementos eh, que forman parte de, de todo lo que vemos, eh, que nosotros de reconocernos ahí y querer ser un elemento positivo que sostiene la vida y contribuya al bienestar de todos los restos.